Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? <risa> ya saben, estoy llegando al final de la grabación. Ya saben que en un solo día yo grabo todos los videos y nada. Es un poquito aburrido eh, decir cada dos minutos, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, nada, vamos con Plutón en Capricornio, porque a vos te llega día a día. ¿Para qué? Para que vayas asimilando de a poco a tu ritmo, como vos quieras el conocimiento, si quieres escuchar los videos todos en un día lo podés hacer, pero si lo vas escuchando día a día y vas familiarizándote con eso, es mucho mejor, ¿para qué? para aprender astrología fácilmente y que en muy poco tiempo te conviertas en astrólogo que puedas tener el oficio del astrólogo, si es que eso es lo que querés, y sino que por lo menos te sirva como herramienta de autoconocimiento. Bien, vamos con Plutón por donde está pasando, desde, desde el 2008 y hasta el 2024, va a estar pasando por este signo, por Capricornio. Entre todas las personas que nacieron, que seguramente conocéis un montón de, inclusive bebés que acaban de nacer, son Plutón en Escorpio, la generación de los Plutones en Escorpio. Eh, iba a volver a estar nuevamente en Escorpio en el año 2276 al 2292. Tres palabras claves positivas. Restauración, reparación y reestructuración. Esas son las tres palabras positivas para un Plutón en Escorpio son restauradores, reparadores y reestructuradores. Acuérdense, Capricornio son las estructuras, y cómo no. Las tres palabras claves negativas de Plutón en Capricornio. Crisis, continuas, ruina y escasez. Eso está dentro de cada uno de los... Eh, Plutones en, en Capricornio ¿Por qué? Capricornio representa La máxima, la construcción Es el décimo signo, es el medio cielo Está representando lo más alto Entonces, un Plutón que es transformador Que transforma, pero que transforma Desde las cenizas Tiende, tiene esa tendencia De romper todo para reconstruir. Entonces, son personas, las personas nacidas entre el 2008 y el 2024, son personas que tienen tendencias negativas a tener crisis continuas, a crear ese círculo de, de autodestrucción y autoconstrucción o reinventarse de, de llegar de lo más alto a lo más bajo no tienen término medio eso significan las ruinas y la última de las palabras es la escasez porque pues capricornio representa todo lo contrario eso no quiere decir que no logren en la vida eh, despegarse de esa parte negativa pero sí dice que eso también está dentro de cada uno de ellos y que es materia a trabajar. ¿Sí? Y recuerden, los astros inclinan pero no obligan y saber te da libertad. Saber eso, saber que naciste con eso, ¿sí? con esas tres palabras negativas en tu vida, te da la sabiduría para poder transformarlas dentro de vos. Ya vamos a explicar más en profundidad cada uno de esos conceptos. Te mando un abrazo enorme por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Plutón en Acuario. Chao, hasta mañana.